Suavemente, dirige tu ser hacia un estado de quietud. Visualiza el universo espiritual radiante y poco a poco, libérate de la atracción de los cinco sentidos de tu cuerpo. En este mundo espiritual de luz, recibes todo lo que siempre habías necesitado. Está lleno de hermosos regalos espirituales, de amor, de paz, de sabiduría y el sentimiento de pertenencia al Ser Supremo cada vez más sientes una profunda tranquilidad y la interconexión de todas las cosas nota lo liviano que empiezas a sentirte no tienes ninguna carga aquí sumérgete en la levedad y dicha de este mundo interno, escucha profundamente el susurro silencioso de este dulce refugio y descansa, tu mente está en paz y aliviada.